A ver y venden armarios o qué venden. De todo. ¿Lo que vos quieras. Vende tec eh, Tech 9. Sí sí tengo. un coche ahora. ¿Y silenciada o normal? No, normal. ¿Y silenciada no tenés? ¿Y silenciada? silenciado Sí, sí, quiero silenciada o, o col, cualquier cosa que sea silenciada. Bueno, la silenciada le sale 8. 8. Y ahorita le digo al amigo que vende. con... Él no, tiene es, un millón de pesos para gastar en más. Bueno, que me voy a ir haciendo los pedidos rápido Y lo voy a hacer en okay, esta mira, misma La Susi ¿a cuánto la vendes? La Susi se la puedo dejar a 8, ¿vale? Dale, eh, dame... Danos... ¿Cuántas? UCI? Unas. Cinco, ¿Cuatro? ¿Cinco digo yo? Cinco. Sí, sí. Vale, cuatro, cuatro. Ay, o mía. cinco, cinco, cinco, cinco. ¿Y M4 o algo vale. así vendes? Sí. Eh, M4 solo tres, ¿eh? Pero no sé si tiene M4. O, o, o, o algo de alto. 3, calibre, ¿M4? Acá, sí, sí, sí. ¿Cuánto cuestan? Pero pues no sé que la M4. Eh, sí, sí, sí, sí. No, pero acá sí. ¿Cuánto A, ¿A cuánto? Menos? el mismo precio que... A ver, le puedo dejar 15 el arma y los cargadores cada uno ocho Mira, bajemos, bajemos UCI's. Mira, 3 UCI's y 3 AK's para... para... Sí, sí. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuchillos no sí. vendes de casualidad? Sí, sí, vendo todo, de todo. ¿no? Hasta un RPG te vendo. Cuchillos... Unos... ¿Cuánto valen los cuchillos? 2000. Ah, a ver. Aparte cuchillo me bueno, algo también. más. Algo más más más pesado, pues. Escopeta. uh ¿a cuánto? Escopeta sale en 20. Uh. O una escopeta o diez cuchillos, ¿qué decís? Ah, mira, preferiría por ahora cuchillos para los nuevos. Bueno. La escopeta no, no... Mira, eh, cinco 5 cuchillos. Dale. ¿Cuánto llevamos en total gastado? ¿Cuánto mm -hmm. llevas así con todo? Tengo 10.000. ¿Cuánto dijo? 10.000 más 3, 3 acá. Cada una vale 15. Vale. 45.000 45 sería. ¿eh? Más Luego. Tenemos, tenemos 3 UCI con 9K cada una. 9K. Ya te digo. Ajá. 27.000. Dice, sumalo todo. contratase los cuchillos. 82K. De 82K. Pistademe en alguna dirección y yo lo voy a dejar a su casa. Eh... Uf, no sé cuál es la... Mira, al norte de Fort Carson por el pueblo pobre. Sí, sí, vale. por... Atrás de la pizzería. Vale, yo voy a llegar por allá y lo voy a hacer las cosas. Todavía no me paguen, pero voy Dale. por allá. Vale, vale. Entonces, mira, Ay, ya rápido, tengo creo. una maleta ya preparada. Eh, espera, Quiero Vamos, una pero... Beagle... ¿Ya? Con dos ¿y los cargadores cuánto valen? Cuatro, cuatro K. No, tres mil me equivoco. uff A ver... Dame... Mmm... Dos cargadores de Deagle, Una Deagle y dos cuchillos... ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la DIGA? ¿Cuánto era? ¿Siete la DIGA sale diecisiete y el cuchillo sale 2, 2, 3, 2. Siete por. Vale. Sí, te Pero cuánto sería? No lo harto, me tiró la de ese. Te sigo atrás. acá De nada, buenas señores. buenas ya le traemos el producto vale saco el dinero dale y 82 mil era La mochila al a este señor, Un, si tengo, apuntar. a mí, a mí. Uy, muy uy, bien. uy, uy También tengo esta la ventana, mira Uy, joder, pico, me todo el puta me encanta Esto muy bien Abrila, fíjate si... A ver, uno ve Mira, si hay una bomba Vale no Oyeron? Ya saben dónde patrón Vale, muchas gracias ]forward. Pero deja de pegarle al carro, hombre No, no, no señores